A medida me la quitó. la María me dio con ella se la María me dio con ella se la María me dio la quitó. la me la quitó, y la quitó. la la Me las cuatro que son las que quiero yo. A madre, a Para que vea mi corazón con el nudo de tratado, toma niña de tuya y abre de puta y costal que vea mi corazón, para que vea mi corazón con el nudo de tratado, María me dio una cinta y rosa me la quitó, ama ya con ella porque va a ser loco María me dio una cinta Amalia, María, Amalia, Rosettes es la que yo me llevo, es la que yo me llevo por ser la más buena mosta, Amalia, Amalia, maría, maría, Amalia, Rosettes es la que yo me llevo, es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia.